Todas las personas el viernes fueron avisadas que cooperaran con quitarse los espacios públicos. Entonces, en el día de hoy estamos lo que no obedecían el llamado del viernes, lo estamos removiendo. Y la ciudadanía, que por favor me ayuden y todos los espacios públicos, que lo traten de desocupar, si no será movido. Será multado, apresado. Será multado. Conjunto con la mercancía se va a multar a la persona y la mercancía será cautada.